¿Qué pasa lobos? ¿Qué tal? Pues estamos aquí en el Humble Store donde tenéis esta oferta de tres juegos por 12 dólares el PC Simulator, Building, Ancestor y Pathology y arriba como veis Bomber Crew libre daros prisa porque solamente queda un día y seis horas nada, entráis, lo reclamáis os darán una clave que os mandan a vuestro correo electrónico y esa clave es de Steam entráis en Steam, ponéis la clave y vuestro para siempre Cuidaros, sed felices y no olvidéis volar a la luna. Chao, chao.